Mierda mm, Ah, tengo que mandarle el auto a un Xavi Esperen. Claro, voy a estar seguro de idiota. Mm, iba a mandar un Xavi un auto, pero está recontra caro. <ríe> no puede ser. Algo me dice que un Xavi está cer cerquísima. Pero le mando un mensaje que llame. Las no hay... ¿Ah, voy a bajar. Ah, está afuera, está afuera, está afuera. <ríe> llegó un Xavi. <ríe> Uh, parezco un linchera, boludo. Ajá. What the fuck, ¿por qué no me dijeron? ¿Vino en un taxi? No, vine en un bondi. No. Oh. Hace tiempo que no, que no estoy acá en mi casa. ¿Qué haces, a mi trono? Voy bueno, a ahora no todos son minitas, un sabi, mira ¡La puta madre! Me cago a tiro la minita. ¡No, pero tan cerca no! ¡Shut! Métame a su caso. ¿Cómo? ¡Ay, no te la puedo creer! Bueno, de todas formas le ibas a destruir al auto. 24 horas es esa. Es esa. Es sí, y sí, 24 horas sí, mi vida. Mira <risa> como tiene la Amigo Palito pero... todo sí. <risa> Bueno, gente, hasta acá llego mi presencia. Fueron 24 horas en las que compartimos y reímos. Si siguen en stream o van a hacer otra cosa, les deseo suerte. Para los mods les dejo el melody29BAN. Nos vemos y descansen. Lo vaneando Parezco a esas nenas que están en la calle Parece que venía de trabajar el chino no Parezco, viste, cuando, tra cuando trabajas en un depósito, viste sí. Ay, ¿qué, ¿qué se fija? Nadie se está fijando en esas cosas ¿Tal Y no está Me queda bien esto ah, Me queda bien la cabeza Está metrosexual, budo? eh Gente, vemos meme de Reddit No quiero sonar hater, pero... Twitter esto es una mentira, ¿no? Mirá la imagen. Amigo, mira lo que me llegó. Verifica TikTok. Verificar mi account TikTok Center Info a Gmail. la foto de perfil. Amigo, alto tu miedo. ¿Qué? ¿Querés eh, cortar y hacer de nuevo el video? Porque digo, 24 horas y 56 minutos de video más tu computadora va a decir Ah culo. No, no. <risa> el sonido viejo va a decir no me craquearon para esto ¡Oh! dale hacemos un extendo ¿cuándo? piedra, papel o tijera piedra, papel o tijera piedra, papel o tijera ah. <risa> ya lo he dominado <risa> ¡Ey! ¡no! ahora oh, no se te acaba tu suerte puta piedra, papel o tijera piedra, papel o tijera piedra, papel o bueno. tijera piedra, papel o tijera piedra, papel o tijera ¡Vaya! ¡Ah! La, la, ¡La típica ¡Ah, pero se te típica típica típica típica ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¿Qué ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¿Qué ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! 5, 5, 5, 5, 5... Están tirando telarañas. No, se pingo mucho, ya subo. Sí, profesor. Piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera. Piedra, ¿no? <risa> Claro, no, uno no se arrancó a vestirse de media. Vaya, que pasa? Viene ahí. Rencorrosa. <risa> Me gusta poro ah. 25 horas de streaming ¿Qué? No, no son Piedra, papel tijera Piedra, papel o tijera Piedra, papel o tijera Piedra, papel o tijera Piedra, papel o tijera Piedra, papel o tijera la tijera Te gané todas Te gané todas Mira con los ojos cerrados y todo ¿A qué nos rodeamos? ¿Josteemos a qué Es una chica re linda ¿Linda? Oh, re linda Re linda la chica bueno, ahora vamos con los recortes comerciales. Dentro de una volvemos hora adentros. volvemos con esa programación habitual. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Todo, todo ready? Cita, yo vengo de YouTube. ¿Para cuándo un video con un sabe que ya bastante te tardas? ¡Hola! Oh, yeah. <risa> <risa> Estaba ahí acostada a punto de dormirse. ¿De qué cuadro sos? De Aries. ¿Y ¿Vos? Yo de Acuario. ¡Ay, zombie! O sea, el cum. No, ¿cómo que la cum? La KUM. ¿Sabes lo que es el KUM? ¿Qué es el KUM? El KUM. Pleaños. Ah. Lo dijo. ¿Es tu cumple hoy? verdad es tu cumple? Que lo, que lo cumpla. Sí. Y, y, y, qué me regalan? Un abrazo. Estos tienen mis pelos. No, no es... Un abrazo de eh. ¿no? Ese es tu regalo. Un abrazo de. ¿no? No no. No, no, no, no. Son hombres. Ah. Oh, oh. No, no me la conté Ya estaba así Sí Ah, Ya estaba así. Sí que lo rompió Pero decí que lo rompiste, sí que lo rompiste Ay, Y robaste no, no, no, rompió su maquillaje no. en directo No puede ser Ah Una explosión explosiones ¿Cuál era la explosión? Ah, creo que era este Bueno moría. Todos tenemos mucho sueño Estábamos a punto de irnos a dormir Así que yo dije El que se duerme lo cogemos Y yo aguanté 24 horas, así que Uy, oh, con que me dio sueñito Full Cam y ponés música épica. ¿Por qué me es un remix de Tini y María Becerra? Uy, a ver. ¡Versión metal! Y sabe de guitarra. Tita canto. Bueno. Nosotros somos la banda de Borda. Música épica, 5 sí, copyright sí, Es el mejor tema Solamente de la te va a parecer el que yo pongo para, para tus videos. Vos le ganaste a un Xavi en el Piedra, Papel o Tijeras. Hoy no quiso jugar conmigo Piedra, Papel o Tijeras porque dijo: Lo vamos a guardar para el stream. Para que vean cómo tumillo. Yo nunca pierdo en Piedra, Papel o Tijeras. Hoy perder. Voy a vengar a un Savi. ¿Así? ¿Ah, sí. ¿Así? ¿Ah, sí? No tengo nada, no tengo nada, no tengo nada, lo juro, lo juro. No tengo nada, fíjate. que me baja la música épica y no me deja pensar. Piedra, papel o tijera. Mierda. Punto. Piedra, papel o tijera. Ah. Piedra, papel, tijera. Ah. Punto. Piedra, papel o tijera.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 ¡Ven la tijera! la tijera! ¡Ven la la tijera! ¡Ven la tijera! la tijera! la la tijera! la tijera! la tijera! la la tijera! la la tijera! Sí. la tijera! la tijera! la la tijera! la tijera! la tijera! la la ¡Aguante boca! ¡Es verdad! ¡Venga, venga, un sabi! ¡Venga, un sabi! Mío, hermano, ¡Qué poder tan pampeano, hermano! ¡Eso era lo que tienen en Río Negro! Sí, nos el... entrenan para eso y nada no, más. Fallo, no servimos eh. para nada más. Es verdad, si no tienen ni wifi, debía haberlo sospechado. No te lo suficiente. ¿Qué ¿Qué haces? ¡Dame jugo! juego! Ah, pero por qué no te Toma tu jugo <risa> Me devuelve el vaso No entiende mi indirecta Mi indirecta es dame jugo Hermi me duerme Ay. Salute no, mira el moco que me quedo acá Ay, tengo una servilleta Qué asco ¿Cuál es el luchador de Mortal Kombat más pajero? Cum lao No no, por favor No sé, en de IP Nunca se me hubiera ocurrido ¿Por qué dejaste puesta la música épica? Yo no puse la música épica Sí, entraste y pusiste enter ¿Tienes sueño de por favor, hay que sacar, Ay, ¿sabes qué voy a hacer? Cuando dices este video, o se va bien a esa parte Te voy a obligar a que toques esta parte Y después, la parte en la que vos le das play Le recortes y digas, a Tita, tiene razón Oh, no sé lo que toque ¿Qué que hacer? No ¿Soy? sé, yo por YouTube Acá estaba YouTube Ah, oh, pero miedo. para que no veo chat Ah, 20 minutos fueron intro ¡Cállate! Ustedes no digan nada No le digan a nadie 20 Así, es ¿20 como... minutos de intro, mujer? Sí, ¿No? Vale. Nunca nadie se tiró tanto. A tu lado, arroz,